Muchas gracias Oscar David por acompañarnos en la cocina de mejor de mañana Ya estamos de regreso en el living, listos para recibir a nuestra primera invitada del día de hoy Pasemos con un fuerte aplauso a nuestra compañera sí. Renata Villalieri, presidenta de IESEC, que es una organización, te digo, Luki, que está en 110 países. Me encanta. En muchas partes del mundo. Que trabaja con la empleabilidad, uh -huh. sobre todo de los jóvenes, y el liderazgo. ¿Lo presenté bien, Rena o no? Muy bien. Muy bien, excelente, Increíble. bienvenida. Gracias ¿Cómo por estás, mí. Rena? ¿Todo bien? Muy bien, ustedes. Bueno, gracias bien. por venir, un gusto tenerte acá. No, si querés contanos vos de tu experiencia siendo bueno, la presidenta a nivel local, ¿qué es IESEC? Bueno, que es una organización internacional compuesta 100% por jóvenes de 18 a 30 años Ajá. Eh, que bueno inicia en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial ah, Mira justo, mirá justo mirá <risa> estábamos con esa temática Exacto, y bueno, inicia en 1948 después de la Segunda Guerra de alguna forma como un intento de solución a la Segunda Guerra y como un intento de eh, iniciativa por parte de la juventud europea en ese momento uh -huh. para intentar que algo así no vuelva a suceder, entonces bueno crean ahí ese como la herramienta para lograr el entendimiento multicultural que entendían que era la forma de, de evitar que algo así uh -huh. vuelva a pasar, ¿no? Y bueno, así empiezan los intercambios IESEC fue históricamente muy conocido Por realizar estos intercambios uh -huh. eh, De pasantías, de, de eh, universitarios y demás uh -huh. Y a medida que la sociedad evolucion va evolucionando IESEC va evolucionando junto uh -huh. con uh -huh. ella no Entonces ahí se van creando diversas iniciativas eh, Empezamos a hacer intercambios de voluntariado Hace varios años uh -huh. Que es nuestra también uno de nuestros programas más fuertes hoy ¿Ya se o sea, orientan... te ha tocado viajar? Me toca ahí en un, en un par de, ah, de meses bien. Cuando termine de ser presidenta ¿dónde? creo Ajá. Eh, Y yo me voy a Brasil a hacer un voluntariado por igualdad de género con ah, mujeres bueno. en situación de violencia eh, así que nada súper interesante Salvador de Bahía eh, y bueno cada uno de estos intercambios de voluntariado se orienta a algún objetivo de desarrollo sostenible de la ONU distinto educación de calidad salud y bienestar uh -huh. eh, fin de la pobreza igualdad de género etcétera eh, y bueno nada con la pandemia, el tema de intercambio se vio un poco limitado de la claro. gente, de un día para el otro. Y ahí, un poco, nos vimos obligados como organización a tener que pensar en estas nuevas iniciativas uh -huh. locales. Eh, porque, bueno, si otra pandemia vuelve a pasar, ahí es que no se puede volver a quedar quieto, ¿no? Uh -huh. Porque entendemos que lo que hacemos es eh, fundamental uh -huh. para desarrollar liderazgo en la juventud y para generar eh, transformaciones súper necesarias uh -huh. en la sociedad. Eh, y así nacen las iniciativas locales Así nacen eh, los eventos de impacto Que estamos haciendo ahora Que ahora en un ratito les voy a contar uh -huh. eh, También nacen las prácticas eh, locales En empresas mendocinas En startups mendocinas Que también están súper buenas uh -huh. para, para los jóvenes eh, Y bueno, también esa fue la forma De volvernos como organización Más accesibles a la sociedad Porque uh -huh. hoy en Argentina Tampoco es tan fácil Hacer un intercambio De un día para el otro no, Así que así que nada Eso es un poco Muy resumidamente lo que No, hacemos. pero lo resumiste Te es digo, superclaro. excelente Y para formar parte de ISEC. Hay que cumplir cierto requisito, bueno, además de esta edad que uh -huh. nos mencionaste. ¿Tengo que ser estudiante de tal uh -huh. carrera? ¿O ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente, por eso tiene un nombre tan raro que, que nadie jamás recuerda que Ajá. es IESEC, porque, bueno, inicialmente era para estudiantes de ciencias económicas y comerciales. Ajá. Hoy eh, es para estudiantes de cualquier carrera y personas que no estudian también. Mientras ¿Vos que estudias RENA, por ejemplo? Derecho. Ajá. Okay. Eh, así que, nada, es para cualquier carrera, incluso si no estudias también, eh, puede ser parte de IESEC siempre y cuando tengas. de 18 a 30 años, uh -huh. y atraviesas el proceso de, de selección que pasa dos veces al año, en ah, febrero bien. y en agosto, perfecto en julio. perdón. Erneste, ¿cuántos uh -huh. chicos más o menos tienen aquí en la provincia de Mendoza? ¿Cuántos se han sumado? En Mendoza hoy en día somos 30, después del proceso de selección que viene ahora en julio esperamos ser 50, uh -huh. y, y bueno, en, en todo el país somos aproximadamente 300 bien. jóvenes. Y, y esos 50 que van a ser después de este proceso que tienen de selección, ¿qué es lo que van a empezar a hacer, por ejemplo? Bueno. ¿Se suman a qué? ¿A qué serie de actividades? ¿Qué posibilidades? ¿Van a tener a partir de ese momento? Bueno, eh, nosotros en la organización tenemos siete áreas, que van desde las áreas más estratégicas, por así decirlo, como recursos humanos, finanzas y legales, uh -huh. hasta las áreas de las eh, operaciones, que son las áreas que hacen los intercambios, las áreas que hacen los eventos, que hacen las prácticas. Entonces, los chicos que entran, eh, por las entrevistas que pasan, se van analizando su perfil, sus intereses en la organización. Uh -huh. Digamos, si otros quieren desarrollar ciertas habilidades, van a ir a determinada área y así. Uh -huh. Así que depende un poco desde el perfil de la persona que entre, hasta de sus intereses y ganas que tenga de, de trabajar en determinada actividad. Y bueno, va a ir entrando a las distintas claro. áreas. ¿Intercambios en todo el mundo tienen? ¿Algún destino que nos puedas mencionar que hayan viajado los chicos de acá de Mendoza? Bueno, experiencias Bueno, tenido eh, estamos constantemente mandando jóvenes mendocinos a, a trabajar en Latinoamérica. Nosotros trabajamos muy fuerte con Latinoamérica. Eh, entonces tenemos chicos en Brasil, en México, en Ecuador. Uh -huh. eh, y bueno, recibimos también chicos de, de todo el mundo claro. acá en la provincia de Mendoza que vienen a trabajar a distintas ONGs, a distintos comedores uh -huh. y hacer esos mismos voluntarios de seis semanas orientados a algún objetivo de desarrollo sostenible. Qué linda experiencia, ¿no? Es enriquecedor muchísimo. hacer un tipo de voluntariado, estaría buenísimo. Totalmente. Renata, ¿y cómo, cómo es tu labor? Digamos, ¿es fácil de ejecutar, es compleja? No, como ¿Cómo como lográs presidenta. llevarla adelante como presidente siendo tan joven? Sí. Un tema. ¿Un tema? <risa> eh, no, bueno, es súper desafiante porque, bueno, es, eh, yo tengo una junta directiva de siete uh -huh. personas y es liderar a esas siete personas que lideran a las 30 que, claro. es la que componen el comité, así que es... Eh, Súper, súper desafiante, pero muy enriquecedor, digamos. O sea, desarrollas habilidades que jamás pensás que a los 22 años vas a, vas a estar desarrollando. No, por supuesto. Así que nada, para mí es una experiencia única, súper, súper recomendada. Y nada, te abre mucho muchas puertas y uh -huh. te abre mucho la cabeza en cuanto a lo que vos querés hacer después en el futuro también. A ah, mí me, no me hizo decidir dedicarme al derecho internacional público específicamente, para Ajá. organizaciones internacionales, como... Está súper, súper bueno. Es una oportunidad claro. increíble. Mira, ahí estamos viendo la página de Instagram para el que se quiera meter, a averiguar, churmear un poquito más, empezar a adentrarse en el mundo de IASEC. Bueno, ahí tienen la página de Instagram para seguirlos. Porque ahora dentro de poquito se viene un evento. ¿Es este fin de semana o no? Este sábado. Exacto. Bien. ¿Y de qué se trata? ¿Qué van a estar haciendo ahí? Se llama... Argentina 2030, ¿no? Exactamente. Bueno, Argentina 2030 es una de estas iniciativas que surge gracias a la pandemia eh, y nace siendo un evento que busca bueno, construir activamente una Argentina 2030 eh, okay. sustentable, innovador, con oportunidades, con reducción de desigualdades. Entonces, bueno, estamos en la segunda edición ya de este evento. La primera okay. sucedió en diciembre del año pasado y okay. se orientó ...a uno de los objetivos de desarrollo sostenible específico... ...que es Acción por el Clima... Uh -huh. ...en este caso, en esta ocasión decidimos orientarnos... ...a lo que es la empleabilidad joven en uh -huh. específico... ...y bueno, el objetivo de desarrollo sostenible 8... ...que es trabajo decente y crecimiento económico... ...bien... ...entonces bueno, este evento va a pasar en la nave cultural... Uh -huh. el, ...este sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde... Uh -huh. ...y la idea de este evento es dar herramientas concretas Bien. a eh, los y las jóvenes que asistan, por sobre, ejemplo, eh, crear tu primer eh, currículum, uh -huh. crear un currículum diferencial específica, que contenga Importante. específicamente lo que una empresa está buscando en un currículum y uh -huh. lo que a una empresa o a una reclutadora le va a llamar la atención de un currículum, eh, afrontar tu primera entrevista, pero también mucho de experiencias personales de lo que es... Salir de la universidad uh -huh. y a enfrentarte al mundo al mundo laboral, ¿no? Que oh, es todo un tema. Eh, entonces, bueno, el evento de alguna forma busca reducir esta brecha que hay entre uh -huh. salir de la universidad y entrar a, o empezar a dedicarte a lo que vos te gusta, que sabemos que en Argentina y en el mundo es todo un tema porque los jóvenes hoy no necesariamente tienen las habilidades que el mundo profesional requiere. Claro. Entonces la idea es reducir esa brecha, dar herramientas súper concretas, eh, dar también esto de testimonios, experiencias. Vamos a tener empresas, vamos a tener al gobierno de la provincia, específicamente a la Dirección General de Empleo, uh -huh. vamos a tener municipios, vamos a tener organizaciones, hablando y aportando a todo lo que tenga que ver con empleabilidad joven y todo lo que tenga que ver con las herramientas que se requieren para el mundo profesional y para diseñar específicamente tu futuro profesional en base a lo que vos te gusta me parece Ambrísimo, fundamental me encanta. Eso. como el caso tuyo que recién explicabas Renata que pudiste orientar a través de conocer eh, esta institución hacia dónde querías llevar tu carrera digamos, porque por ahí uno sí tiene decidida su vocación pero entras en un estrés en algunas sí. personas decir che hacia dónde lo oriento cómo será la salida claro. laboral entonces me parece que es un buen panorama que ustedes presentan para poder conocer un poquito gran más. Una gran oportunidad sí, claro. para los jóvenes, sin dudas que nos estén mirando capaz que están en el último año del secundario por ahí, o bueno, que, que están ya cursando la facultad, También. pero nos pasa a todos estamos desorientados en todo momento sí. aunque ya elegiste sí. la carrera, decís, bueno, y termino y ¿qué voy a hacer? Entonces está buenísimo que les brinden esas herramientas para allanarles quizás un poquito sí. el camino y poder insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral, que, que no es para nada sencillo, ¿no? Claro. Sobre todo las primeras experiencias que uno tiene. Está Buenísimo, Reina, y la verdad que lo has explicado eh, de una manera súper completa. Así que la invitación para todos ustedes... Preguntarte, ¿Es gratuito? ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo, cómo pueden hacer para llegar Bien. al evento de IASEC? El evento tiene un costo de 550 pesos, Bien. incluye breaks, incluye shows en el medio de artistas Ajá. locales, va a <risa> estar súper bueno. Eh, y para inscribirse, eh, googlean isecargentina.org y les van a aparecer, bueno, absolutamente todas las iniciativas de IASEC. buscan Argentina 2030 y uh -huh. como el evento pasa a nivel nacional en distintas provincias, buscan el de Mendoza y ahí ya Perfecto. se pueden inscribir no, sí, y sacar claro. la entrada. Cabe destacar que ustedes son una organización sin fines de lucro, obviamente esta plata que piden es para poder financiar todo lo, el circo el que implica a, a hacer un, un evento sin dudas, pero ustedes no, no persiguen ningún fin económico detrás de la actividad que hacen. Exacto, somos una organización sin fines de lucro, totalmente partidaria uh -huh. eh, así que sí, Perfecto. totalmente. Perfecto. Excelente, estábamos viendo un poquito la página web, las redes sociales, ya saben, si no cualquier cosa, si quedó una duda, no les sale muy bien el link, qué sé yo, les dejan mensajitos en las redes sociales y ahí los chicos les van a estar dando una mano para que no se pierdan Argentina 2030, el, el evento que organiza IESEC aquí en la provincia de Mendoza. Gracias Renan, gracias, un placer, Renan. placer. Un placer gracias, chicos. muchísimas gracias.